En el capítulo anterior de Test and Grow, vimos el arranque y primeros pasos del cultivo LED Octopus con la germinación de la Green Potion de Swiss y comenzamos a aplicar una exigente dieta con la línea Full Cream para profesionales de Canaboom. Todo se desarrollaba perfectamente cuando, de repente, ¡alerta! ¡alerta! ¡Alerta! Hoy hemos detectado síntomas de carencia en una de las plantas. ¡Tenemos un problema! ¿Es muy grave? ¡Se nos va abajo! ¿Consiguiremos superar la primera crisis de nuestro cultivo? Estas manchas son síntoma de que algo no está funcionando bien. La bajada de la temperatura ambiente está causando un bloqueo nutricional en las Green poison. Cuando la temperatura ambiental baja de los 18 o 20 grados, el metabolismo de las plantas se ralentiza poblativamente. Las plantas pierden fuerza y esto afecta a todos sus procesos. Las raíces no se expanden adecuadamente y las plantas absorben menos nutrientes de lo habitual, provocando carencias nutricionales, de lo que afectará directamente a la producción, pudiendo incluso perder la cosecha si la bajada de temperatura es mayor. ¿Seremos capaces de resolver esta situación crítica? Para combatir el frío, vamos a realizar tres acciones en el cultivo. En primer lugar, aumentaremos la temperatura de la sala para compensar la bajada de la temperatura exterior. Tan solo debemos aumentar unos grados nuestro climatizador. En su defecto, podemos utilizar un radiador o un calefactor junto a un humidificador si se reseca en exceso en el ambiente. En segundo lugar, procederemos a aplicar a los ejemplares afectados con ácidos únicos y fúlbicos, para que reactive el metabolismo de la planta. En tercer lugar, y para prevenir problemas futuros, procederemos a la instalación de una sonda en nuestro Octopus V17. Esta sonda nos permitirá controlar la temperatura ambiente y humedad del cultivo. Además, la sonda activará automáticamente el extractor cuando los valores superen lo establecido. El montaje es muy sencillo, tan solo debemos conectar la sonda a nuestro equipo Octopus y colocarla a la misma altura de las plantas para que los valores sean los más cercanos a los reales. Una vez realizadas estas acciones, deberemos poner en observación a nuestras Green Poison para confirmar que hemos resuelto el problema. En nuestro próximo programa os contaremos con todos los detalles los avances de la bestia que tenemos entre las manos. Nos vemos en testagro el reto Gramovatio.